Angriff auf die Demokratie. Auf beiden Seiten des Atlantiks gehen Bürgerinnen und Bürger auf die Barrikaden gegen das geplante Handels- und Investitionsabkommen TTIP. Über USA como se esperaba el Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como Zeta, que tiene como objetivo impulsar el comercio de bienes y servicios y las inversiones. Ha sido apoyado por el Partido Popular Europeo, los conservadores y reformistas y los liberales. En contra, los verdes, la izquierda unitaria y los euroescépticos. Los socialdemócratas se han dividido. En contra también un centenar de activistas que se han manifestado fuera y han entregado tres millones y medio de firmas. Lo que se está viendo cada vez es una desprotección más hacia los servicios sociales, hacia la protección a, a los ciudadanos y las ciudadanas, eh, a las pequeñas empresas, a los autónomos, eh, empresas como eh, taxistas, eh, pe pequeños empresarios, se van a ver muy afectados porque no van a tener capa capacidad de competir contra las grandes transnacionales. Pese a su descontento, el Europarlamento aprobó el acuerdo comercial. Los oponentes argumentan que este acuerdo erosiona los estándares ambientales. Laborales y de consumo. Se deshace de casi todos los derechos de aduana sobre los productos comercializados entre la Unión Europea y Canadá y destruirá una vez más cientos de miles de puestos de trabajo en Europa y decenas de miles en Francia. Algunos detractores al acuerdo creen que el Z pueda ser un coladero del que se beneficien empresas estadounidenses afincadas en Canadá. La sordera de muchos de ustedes llevará a los europeos a creer menos aún en esta institución, dando alas a quienes rompen Europa. El acuerdo elimina los aranceles de la mayoría de bienes y servicios con la idea de potenciar el intercambio entre Canadá y los países de la Unión. Con la aprobación del Europarlamento, el Z entra en vigor y de forma provisional después de siete años de negociaciones y de intensa oposición en las calles europeas. Sin embargo, su aplicación no es una certeza, ya que aún falta la rectificación de cada uno de los parlamentos nacionales y regionales donde corre el riesgo de atascarse. El Parlamento de Canadá también debe votar sobre el tratado en los próximos meses. Esta es la versión canadiense del TTIP. Es un tratado comercial por el que se eliminarán impuestos entre la Unión Europea y Canadá y los concursos públicos de ambos países serán accesibles para empresas de ambos países. ¿Y entonces, de qué se quejan los que se quejan? El Z prevé crear tribunales especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los estados sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país. Es la medida que más quejas ha suscitado entre ONGs y eurodiputados. Secretismo y espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. Lo que se pretende ahora negociar son formas de hacer legislación donde las grandes corporaciones, el lobby industrial directamente, estaría sentado en las mesas con los tecnócratas, los burócratas de la Comisión Europea a hacer legislación. Es un ataque frontal contra los derechos democráticos, es un ataque frontal contra la soberanía. Yo creo que el intento es ampliar por todas partes la desregularización, o sea, intentar que el mundo funcione exclusivamente para los intereses del beneficio del capital. En las directrices iniciales de las negociaciones se señala ya claramente el objetivo de eliminar cualquier obstáculo al comercio, lo que se traduce en una armonización de estándares y regulaciones. La mayor parte de los supuestos beneficios económicos que daría un tratado vendría de la eliminación o desregulación del entre el 25 y 50 de toda la legislación. Algo positivo, cooperación en materia de regulación, cuando en realidad de lo que se trata en concreto es de que cualquier nueva legislación que vaya a ser implementada en la Unión Europea tendrá que ser discutida y analizada por las corporaciones multinacionales que darán un veredicto de si puede dañar el comercio. A lo que estamos yendo realmente es a una gobernanza mundial eh, corporativa. En Canadá las normas sobre alimentos son más laxas en Europa, por ejemplo. Allí está permitido inyectar a los animales la hormona ractopamina. También se permite la desinfección de pollos con cloro. ¿Acabará esa carne tratada en los supermercados europeos? Creo que se llamaba level playing field, ¿no? El nivel del campo de juego. Eh, lo que tenemos que igualar para entendernos comercialmente en esa supremacía del derecho mercantil sobre el derecho, sobre los derechos humanos o los derechos sociales europeos. Lo que tenemos que igualar para que eh, ...el comercio aún tenga menos trabas... ...a los dos lados del Atlántico ¿no? ...pues hay que saber que allí... ...según la normativa europea se utilizan... ...productos químicos en la elaboración de determinados cosméticos... ...o, o productos de limpieza que están prohibidos... ...y hablo de unos cuantos miles... Sí. ...que están prohibidos en Europa ¿no? ...hay que saber que, que allí... ...se utiliza... ...por ejemplo, el cloro para desinfectar... ...productos de consumo humano... ...hay que saber que allí se alimentan las terneras con... ...con derivados hormonales ¿no?... ...todo eso está prohibido en, en, nuestro, en nuestra normativa... ...o tiene muchos muchos cotos en nuestras normativas europeas ¿no?... ...si tú rebajas el nivel para encontrarte en el camino... ...en las azores digamos ¿no?... ...para encontrarte en el camino... ...evidentemente Europa es la que sale perdiendo... ...en este sí, campo de juego. Por ...invitarnos a participar en esta jornada... ...bueno, antes de empezar a hablar concretamente... ...de las amenazas que va a tener para la agricultura y la alimentación... ...la aplicación del tratado Z... ...vamos a ver muy brevemente qué es el Z... ...bueno, como veis ahí ya os podéis imaginar... Se trata de un documento de más de 1.500 páginas contenidas en 30 capítulos y con más de 70 anexos. Es decir, lo que técnicamente conocemos como un ladrillo. ¿Y qué tiene este ladrillo que tenga que ver específicamente con los sectores agroalimentarios? Bueno, pues todo lo contenido dentro del capítulo 5 del Z de medidas sanitarias y fitosanitarias y en los anexos del 5A hasta el 5J. Yo son, únicamente os voy a dar algunas pinceladas de las consecuencias que va a haber sobre el vacuno de carne y sobre las denominaciones de calidad. Brevemente, sobre las denominaciones de calidad, Canadá finalmente ha decidido reconocer la protección a 143 indicaciones geográficas del conjunto de la Unión Europea. Solamente deciros que en total en la Unión Europea hay más de 1.500 reconocidas. De esas 143, 27 corresponden a España. Esto significa que casi el 90% de las indicaciones geográficas que tenemos en España quedan desprotegidas. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que en casos tan paradigmáticos como, por ejemplo, el de la torta del casar, el del queso de tetilla o el del jamón serrano, estas indicaciones quedan desprotegidas. En concepto práctico, pues que un productor o una productora de Toronto si quiere va a poder fabricar, producir jamón serrano y venderlo en Canadá sin ningún tipo de consecuencia legal ni de ningún otro tipo. Respecto a las amenazas, al conjunto de los sectores agroalimentarios en general y en concreto hacia el sector vacuno de carne, estas derivan del desmantelamiento que se quiere hacer tanto de las barreras arancelarias como de las barreras no arancelarias. En cuanto a las barreras arancelarias y concretamente hablando del sector vacuno de carne, bueno, el sector vacuno de carne al inicio de las negociaciones ya fue considerado por la propia Unión Europea como un sector sensible. ¿Qué significaba que era un sector sensible? Pues que teóricamente debía estar protegido de alguna manera porque se, se presuponía que iba a sufrir mucho eh, por, la, por la aplicación de este tratado. ¿Qué forma han tenido, en teoría, de proteger a este sector? Bueno, pues garantizando el mantenimiento de sus aranceles. Pero, a cambio, nos han hecho el truco y han decidido abrir tres nuevos contingentes arancelarios al 0% de arancel. También, en una implicación práctica, ¿qué implica? Bueno, pues que anualmente, dentro de seis años, porque se va a aplicar de manera progresiva, se va a abrir un cupo de 30.840 toneladas de carne fresca o refrigerada de vacuno que van a entrar al 0% de arancel, 15.000 toneladas de carne congelada al 0% de arancel y parte de la cuota Hilton, que es una cuota que, que son 11.500 toneladas de carne de vacuno de alta calidad que actualmente ya estamos importando de Canadá y otros países del mundo, que actualmente entran al 20%, pues también lo procedente de Canadá va a entrar al 0%. Esto puede ser mucho, puede ser poco, en función con que lo comparemos. Si os digo que actualmente la importación de carne de vacuno del conjunto de la Unión Europea procedente de Canadá no llega a las 4.000 toneladas, ya os lo he dicho todo, porque actual, o sea, la aplicación práctica es que todo lo que entre de Canadá, en función a, los, a, a las importaciones que estamos teniendo ahora, va a entrar al 0%. Las previsiones de la propia Comisión Europea es que este va a ser un sector que se va a ver muy afectado, no solo por este, sino por otros tratados comerciales y por otros tipos de carnes que van a presionar a la baja, por el precio bajo, a las producciones europeas, lo que va a generar que disminuya la producción de carne a la larga en la Unión Europea y con ello el censo de vacuno. La seguridad alimentaria, que es una de las barreras arancelarias más importantes, se basa en la Unión Europea en dos grandes pilares. Por un lado, el concepto que tenemos llamado de la granja a la mesa, y por otro, el llamado principio de precaución. El concepto de la granja a la mesa, ¿qué significa? Bueno, pues es una concepción integral que tenemos en la Unión Europea de concebir la seguridad alimentaria. Esta va desde el inicio hasta el final de la cadena agroalimentaria y garantiza que un animal sano siempre se convierte en un alimento seguro. Desde el pienso que come un animal, hasta la cría del animal, la transformación de ese animal, su transporte y la llegada al comercio minorista, todas las etapas están garantizadas. Esto no es así en todos los países del mundo, como luego veremos. En el caso del concepto de principio de precaución, también se ha hablado brevemente antes, se trata de una política de gestión del riesgo que tenemos en la Unión Europea y que implica que cualquier política, acción, alimento, tratamiento que se quiera aprobar para su consumo o utilización en la Unión Europea, debe existir un consenso científico absoluto de que va a ser inocuo tanto para los consumidores o consumidoras como para el medio ambiente. En caso de que no exista este consenso científico, esa política o acción no se aprueba. Esto tampoco es así en todos los países del mundo. En otros países deciden aprobar esto, estas políticas y acciones y en el momento en el que empieza a morirse la gente, pues ya sí, si eso van viendo qué hacer. Derivado de esta eh, política de seguridad alimentaria, concretamente de este principio de precaución, es por lo que en la Unión Europea tenemos restringido el cultivo de los transgénicos, por ejemplo, y su etiquetado es obligatorio, mientras que Canadá es el quinto productor mundial de productos transgénicos y no tienen obligación de etiquetar esos productos en los lineales. También, derivada de esta política de seguridad alimentaria, es por lo que en la Unión Europea tenemos prohibido el uso de ractopamina, que se ha oído también mucho hablar de ella, y de otros promotores del crecimiento, hormonas del crecimiento que, facilitan el engorde de los animales de forma rápida y, en Canadá, la tienen permitida no solo para el vacuno de carne, sino también para otras especies animales. Otra barrera no arancelaria, en el caso del bienestar animal, en la Unión Europea tenemos normativa para el bienestar animal en granja, en el transporte, en sacrificio, que se tiene que aplicar de manera obligatoria. Y por poneros un, un ejemplo de las diferencias de modelo de producción entre Canadá y la Unión Europea, pues en, en el bienestar animal en el transporte, en la Unión Europea tenemos un máximo de ocho horas que los animales pueden estar dentro de un medio de transporte sin ser alimentados, sin darles de beber o salir a descansar. Mientras que en Canadá, en el caso de los rumiantes, este máximo es de 48 horas y puede llegar a las 52 en el caso de algunas excepciones. ¿Y qué garantías nos ofrece el Z de que estos modelos de producción se van a respetar a la hora de recibir importaciones eh, procedentes de Canadá? Pues en mi humilde opinión, muy pocas, porque tal y como también se ha comentado antes, el contenido del tratado es tan ambiguo que una misma medida puede ser interpretada de una forma o de la contraria. Así, por ejemplo, en el artículo 5.2, sobre objetivos, se establece que es importante proteger la vida y salud de las personas, animales y vegetales, siempre facilitando el comercio, o que las medidas sanitarias y fitosanitarias de las partes, las partes son Canadá y la Unión Europea, no pueden crear obstáculos injustificados al comercio. Es decir, en la balanza pesa exactamente lo mismo la seguridad de los consumidores que el libre comercio. Otras lagunas, tres ejemplos de lagunas que también contiene el Z, pues por ejemplo, todas las equivalencias que afectan a los productos vegetales no están acordadas. Hay una gran página en blanco que dice que se acordarán en una etapa posterior sin especificar ni cómo ni cuándo. Tampoco están acordadas las directrices sobre cómo se van a hacer las auditorías de Canadá a la Unión Europea o de la Unión Europea a Canadá para ver que se están cumpliendo efectivamente con los requisitos de importación. Y tampoco habrá régimen sancionador para los importadores que incumplan o para los exportadores que incumplan las normas de exportación, sino que se les dará la oportunidad de reconsiderar sus decisiones. Para terminar y para concluir, únicamente resaltar que poco importa quien tenga los estándares de calidad más altos. Para nosotros los nuestros son los mejores, para ellos seguramente los suyos serán los mejores, porque las empresas utilizarán esta necesidad de cooperación regulatoria y de armonización para hacer que estos estándares disminuyan al mínimo y favorecer así el libre comercio que tanto se proclama. Muchas gracias, era un poco todo lo que os quería contar. El tratado beneficia a grandes compañías europeas capaces de exportar grandes cantidades al otro lado del Atlántico y como contraprestación los productos canadienses llegarán más baratos a Europa. El problema es que esto puede ahogar y complicar las ventas a los pequeños productores locales. Hay experiencias de comunidades afectadas por la aplicación de los fitosanitarios asociados a los transgénicos resistentes a herbicidas. Los controles de la Unión Europea que establecen los niveles máximos de contaminación bloquean actualmente un 40% de los alimentos norteamericanos. De ahí el empeño de la agroindustria por eliminar dichos estándares y desbloquear la exportación de estos productos. Pero, en definitiva, el afán de lucro de las grandes empresas semilleras y de las industrias biotecnológicas va mucho más allá de lo que son los transgénicos, secuestrando la agricultura, las semillas y los bienes comunes y marginando al campesinado a un mero actor, del cual se busca hoy prescindir por parte de las grandes empresas agrarias de, del sector. Puede la mayor concentración en manos de las corporaciones del negocio agrícola... ...ha llevado a la disminución en el número de granjas estadounidenses. En la actualidad solo hay 2 millones de granjas norteamericanas... ...frente a los 13 millones de granjas europeas. Pero la granja media en Estados Unidos es 13 veces más grande... A lot of farmers will disappear, they will uh, run out of their... have to leave their farms because they cannot uh, earn a decent living anymore. Aquellos mismos que en su momento hicieron negocio con la burbuja inmobiliaria, una vez esta estalló, buscaron nuevas fuentes de negocio para especular y para ganar dinero. Y qué mejor que la comida, ya que todos y todas tenemos que, que comer cada día, podemos afirmar que pasamos de una burbuja inmobiliaria a una burbuja alimentaria. El acaparamiento de tierras por parte de fondos de inversión y las transnacionales de la agroindustria se ha disparado en estos últimos años. Solo en 2008 se ha apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada seis días se venden a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de mil explotaciones. Si el tratado se llevara a cabo, pondría también punto y final a los pequeños circuitos que se han creado entre productores y consumidores, así como el apoyo necesario para los sistemas de alimentación local, y dañaría los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible, social, económica y medioambientalmente, fomentando los monocultivos y los métodos intensivos de producción. Un modelo que consume el 70% del agua dulce del planeta y que ha llevado a la desaparición en el último siglo del 75% de las variedades que el ser humano ha estado cultivando durante milenios. Una lógica del negocio agrícola por la que un tercio de las tierras de cultivo y un 40% de los cereales, suficientes para abastecer a la mitad del planeta, son destinados para alimentar la producción intensiva de ganado. Hemos asistido desde hace años al secuestro del modelo de agricultura y alimentación actual por parte de unas pocas empresas que controlan toda la cadena agroalimentaria de origen afín. Y esto tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente, fruto de unos alimentos viajeros que recorren miles de kilómetros del campo eh, al plato, eh, con la consiguiente dependencia de petróleo y generación de gases de efecto invernadero, y fomentando un modelo de consumismo irracional y superfluo. Necesitamos un paradigma de economía ecológica completamente distinta, que sería relocalizar los procesos de producción y consumo, acortar totalmente las grandes distancias a las que hoy en día se transportan las mercancías y los recursos naturales. La apuesta por la agroecología, que es acabar con la gran agroindustria y relocalizando la economía, la agricultura, pues se podría ahorrar muchísima energía fósil, pero sobre todo se podría crear puestos de trabajo en lo local donde quedaría digamos el valor agregado y no con las grandes multinacionales en las cadenas de producción apostamos por la soberanía alimentaria el derecho a decidir de los pueblos sobre aquello que se cultiva y aquello que se come en definitiva es una apuesta por la democracia es una apuesta por uh, el territorio y es una apuesta por por la salud It's big business versus citizens on both sides of the Atlantic The preocupaciones son sobre los derechos de los ciudadanos y los derechos del ambiente. Lo que temen los críticos es que el Z sea la liana para que Estados Unidos acabe por copar el mercado europeo. Por dos motivos. Primero, porque se impulse de nuevo el TTIP, que de momento está embarrancado. Y segundo, porque Canadá tiene más de 40.000 filiales de multinacionales estadounidenses que pueden acabar copando el mercado europeo. El proyecto de hermanamiento con Canadá empezó hace siete años y todavía tardará. Todavía lo tienen que ratificar los parlamentos de los 28 países en un proceso que puede durar años. Teniendo en cuenta el alcance que van a tener estas negociaciones que afectarán a todos los aspectos de la vida cotidiana de la mayor parte de los europeos, presente y futura, no hay excusa posible para no mostrar el contenido del tratado. Hasta hace poco solamente siete eurodiputados, que eran los coordinadores de los grupos parlamentarios dentro del Comité de Comercio Internacional, podían entrar a lo que se llama la Reading Room o Sala de Lectura, que es una sala que está aquí en el Parlamento Europeo, totalmente custodiada por funcionarios de la Comisión Europea, con códigos de entrada, etc., para leer documentos de las negociaciones pero los documentos que la comisión te quiera enseñar y además el eurodiputado que entra ahí firma un compromiso de confidencialidad de manera que no puede contar nada de lo que ha leído ahí lo cual impide poder hacer un análisis a fondo del tema porque claro, uno entra de, dentro de la sala y se encuentra montañas de papeles y uno necesita pues llevárselo a, a, con sus asesores, con sus equipos para poderlo analizar a fondo, o sea, ese tipo de acceso no es un acceso democrático. We are all here to denounce... La uh, secrección, la falta de transparencia y la falta de democracia. Queremos dar la finalidad a los ciudadanos y, como representantes, queremos tener acceso a estos documentos. La gran reforma que nos han anunciado es que eso ahora lo podremos hacer todos, entrar en esa sala, pero en esas condiciones. Por lo tanto, la transparencia no es tal. ¿Qué es lo que pone en esos documentos y qué cosas tan graves pondrá ahí? para la democracia, ¿no? de cuáles han sido los mecanismos de toma de decisiones y de quién está realmente redactando este tratado eh, para que quieran tenerlo en secreto durante 30 años. La enorme presión de los lobbies sobre las negociaciones es evidente. De los 560 encuentros que organizó la Comisión antes de comenzar las negociaciones oficiales, solo el 4% de ellos tuvieron a los representantes de la sociedad civil como protagonistas. Bueno, pues ahí ya te dice cuáles son sus intenciones, quiénes son sus, sus principales interlocutores para ellos y los que de verdad están redactando el TTIP. Aunque Bruselas agrupa el mayor número de lobbies del mundo, solo por detrás de Washington, su registro oficial es de carácter voluntario no dejaremos de insistir en que hace falta una regulación mucho más estricta de los lobbies, pero un registro mucho más minucioso, y sobre todo que en todas y cada una de las cosas que apruebe el Parlamento haya lo que se llama la huella legislativa, que significa una lista de todos y cada uno de los actores que han intervenido en eso, para que la ciudadanía pueda saber qué tipo de lobbies intervienen. Pese a la falta de transparencia, informes de organizaciones civiles han estimado que en torno al Parlamento Europeo y a la Comisión operan entre 10.000 y 30.000 lobistas. En una propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de este Consejo de Cooperación Reguladora, se señala abiertamente la intención de incluir a representantes de la industria en un órgano que redactará programas normativos. En manos de estas empresas hacer básicamente lo que sería una constitución ¿no? universal de los derechos del capital. ¿no? Yo creo que eso es el principal peligro que nos trae esta época que se abre con este tratado. Alors on, on a, depuis que la commission a, a, a fini et depuis que les députés européens ont terminé leur mandat, on a regardé où vont les commissaires et on a remarqué que certains commissaires justement allaient très facilement vers le privé. Las conocidas como puertas giratorias entre el sector público y el privado están creando un fuerte conflicto de intereses en las negociaciones del TTIP y demuestran la estrecha unión entre el lobby industrial y la Comisión Europea. El mismo comisario de comercio, Karel de Hucht, pasó a formar parte de la junta directiva de Belegram, el mayor operador de telecomunicaciones de Bélgica. De hecho, en cuanto la gente sabe de qué va, se opone frontalmente. En el fondo, y en la puñetera realidad, es que es un golpe de Estado de las corporaciones y de, la, y de los fondos de inversión a las democracias occidentales. Lo primero que hay que hacer es devolver la soberanía a los ciudadanos que tengamos una soberanía real sobre los gobiernos y sobre las instituciones para que gobierne quien gobierne no se pueda legislar en contra de los intereses de los ciudadanos. In a un future where we can hand over to the future generations a world which is not completely controlled by capital. That's why the battle around TTIP es so importante and we cannot afford to lose it.